No hay que mirar atrás Si sí, adelante podemos No vale la pena ni llorar Tampoco es el caso de sonreír Hubo una historia y pasó La historia queda nuestra que haz lo que creas que debes de hacer eres tú la que lo ha decidido y yo lo respeto siempre lo respeté por mi parte hice lo que había podido lo sabemos muy bien nos marchamos pero siempre va dentro lo que amamos. Cada camino tiene un final y lo sabemos, no hay que mirar atrás, si adelante podemos. No vale la pena ni llorar, tampoco es el caso de sonreír, en una historia y pasó, la historia queda, la nuestra quedó. Me voy a guardar lo mejor de esto, con lo puesto vine, me voy con lo puesto. No tengo nada que reprocharle a nadie, no tengo nada que reclamarle a alguien. Ya no queda fuerza para intentar nada La fuerza se acabó y sabes que lo intenté Fui el primero en saludar a cada día Solo respuestas recibí a mi saludo de cada día Haz lo que creas que debes de hacer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 Cada camino tiene un final, y lo sabemos No hay que mirar atrás, si adelante podemos Me voy a guardar lo mejor de estos. Con lo opuesto vine, me voy con lo opuesto No tengo nada que reprocharle a nadie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 la nuestra quedó, hubo una historia y pasó, la historia queda, la nuestra quedó.